El rincón cubano entra en fiesta especial, eh, eh, luego como un punto de encuentro de la militancia comunista y es un espacio de cultura, de solidaridad. Todos los comunistas solidarios con Cuba nos reunimos en este espacio. Siempre la fiesta, eh, la fiesta es muy bonita, muy grande y siempre termina en el rincón cubano. Tenemos muchas ofertas, tenemos ofertas gastronómicas, ofertas culturales. Ayer mismo eh, tuvimos un encuentro precioso con la trova la trova cubana, no, la trovadora cubana Marta Campos, el trovador eh, Julio Hernández, el trovador Ismael de la Torre y fue un encuentro maravilloso. Nosotros en Cuba le decimos a esto, le decimos matiné, es un encuentro de, como le decimos a Guitarra Limpia, se intercambia la guitarra, eh, cantan canciones eh, nuevas, canciones de la vieja trova cubana y fue un encuentro maravilloso. A muchos que estábamos ahí se nos salían las lágrimas de emoción del... Y bien, y por la noche también, eh, los, eh, los trovadores, eh, música cubana, son cubanos para bailar y, y eso, digamos siempre la gastronomía, la gastronomía cubana que está siempre presente con los platos típicos de la, de la comida típica cubana que gusta mucho a, aquí a los, a los camaradas españoles. Tratamos de, de que el Rincón sea un espacio potente en la, en la fiesta, que se sienta la, la música cubana, lo que decía anteriormente, la, la, y como todos somos tan solidarios, todos los españoles tan solidarios con el pueblo cubano, siempre terminan allí tomando su mojito y, y pasándola bien por la noche. El rincón cubano, encuentros de encuentros de, dominó, de actividades para los niños, cuentas, cuentos infantiles con cuentos cubanos, se han presentado libros, hemos tenido debates con los compañeros de la embajada. Eh, eh, también hay mucha, hay política también en el Rincón cubano. La solidaridad con Cuba es necesaria porque está que estamos pasando por un momento muy, muy delicado, un momento económico y Cuba siempre, Cuba está aislada, aunque los medios de comunicación comentan otra cosa, eh, eh, la solidaridad con Cuba es importante por, porque lo necesitamos, necesitamos eh, el apoyo de la de la del conjunto, de la sociedad. ¡Ale!